La precisión con que han descrito el, el trabajo de Horacio y el fervor que transmiten la, las intervenciones de los compañeros son suficientemente elocuentes para que uno quede un poco aplaudiendo y compartiendo con ustedes un profundo placer. Yo he tenido la suerte de que tocar para caer lista reciente, caer en la Biblioteca Nacional. Y tuve la suerte también de encontrar y de saber elegir aquellos compañeros para que me acompañaran en la, en la gestión. Y no me equivoqué cuando me senté con Brazo un par de veces principio de 2020 para que me diera letra y por eso estoy rodeado de compañeros que tienen 12, 15, 18, 20 años en la Universidad Nacional han sido testigos de todos estos años Sin embargo en distintos momentos y como observador, como crítico, como periodista si quiere en distintas oportunidades tuve ocasión de escribir sobre, sobre Horacio y la Biblio. Me acuerdo cuando lo nombraron, escribieron la nota en página dedicada a Horacio y a yo que prácticamente era lo que acompaña el sentimiento. Es decir, visto groseramente desde afuera, muchachos en la que se meten con qué van a tener que lidiar ¿No? con ese mastodonte con esa institución orgánica y manejable después participé directa o indirectamente en los años que memoriosamente ha recordado el ruso que gloriosamente vivimos todos a principio del en 2015, utilizando los mismos espacios, escribió un, un texto que se, que se llamó Horacio González, ejemplar funcionario, disfuncionario del poder, con un neologismo que me parecía que tenía que ver funcionario del Estado y disfuncionario del poder. Siempre hemos querido, hemos querido y creído es muy vieja la consigna que el gobierno y el poder poco tienen que ver entre sí habitualmente y me acuerdo de esa columna de, de, de fines de, del 2015 haciendo la numeración de la topadora macrista y el, el haber elegido la biblioteca nacional como objeto como podemos decir Privilegiado de Susania, porque así fue fundamental: ¿por qué habían podido hacer eso? ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Y por qué estaban haciendo eso? Porque no estaba González. ¿Sí? ¿Por qué no estaba González? Y en ese momento escribí que hicieron lo pudieron hacer. Ares. Y sin él, durante todo ese tiempo, la biblioteca cambió y para peor. Y estos muchachos y muchos de los que están acá fueron testigos de que así fue. Probablemente como en ningún otro ámbito, grande o chico, desde una secretaría a un simple kiosco de gestión, del vasto organigrama del Estado la de la Cultura, la iniciativa, la entrega, la brillantez y la creatividad han sido tan determinantes como en el caso de Horacio. En el caso de Horacio en la biblioteca. Por eso, ella fue y será para siempre la biblioteca de Horacio, decíamos en el 2015. Como en el fútbol. Le puso su impronta, su estilo, su sabiduría. Y su increíble capacidad de trabajo. Que hayamos tenido un director de semejante envergadura intelectual, un todoterreno incansable que nunca le sacó el cuerpo, la palabra, la opinión y el análisis a ninguna cuestión o consultura o foro, ni se agachó secuentemente, ni se cerró obstinado, es un lujo. Que hayamos disfrutado como visitantes en aquel época de momentos excepcionales, como fue la presentación de la poesía de Martito o su crítica al profeta agorero y feriante y bendecido maravillosa o la hermosa conversación peripatética con María María López subiendo y bajando del edificio de la biblioteca, o la informal despedida en la explanada de su biblioteca todo eso es un placer que conservemos siempre, que hayamos verificado además con asombro que mientras ejercía ese cargo se ha dado tiempo para producir una formidable cantidad de textos, es increíble lo que produjo Nacho, desde ensayos hasta novelas, ¿no? siempre incisivos y estimulantes en su motivo de nuestra admiración y de nuestra envidia para siempre. Pero lo que acaso resulta más admirable es que Horacio ha sido un funcionario que funcionó, es decir, que supo gestionar. Funcionó sin ser funcional a ninguna otra cosa que a sus convicciones. Por eso, como decía en el 2015, este texto coyuntural y tardío, y que siempre representa el pensamiento y el sentir de tanta gente, está dedicado, una vez más, a él, en esta puntual faceta, un ejemplar funcionario del Estado y disfuncionario de del poder. Cuando hicimos este ejemplar, el, este último título de la biblioteca, de la revista de la biblioteca y se le dedicamos a Blasio, editado por el curso, por María Pía, por Eduardo, y me tocó hacer la, el texto de apertura que me corresponde a ti. Yo me sentí más cómodo, o menos incómodo, acercándome a él como me suele pasar últimamente, cuando digo últimamente digo los últimos 20 años. Es decir, a través de cualquier forma eh, que deje de lado lo puramente especulativo, o lo necesariamente especulativo, acaso, por incompetencia personal o por madera de la cual estoy constituido para bien o para mal. Entonces lo que yo escribí para este número fue un soneto, la una vez de soneto es despedida de oración. Y ese esto? está tan inspirado, eh, tiene algún niño alfacundo sargentino, algún cruce de virgen por ahí, y no falta Chico Novar. Se llama, o dice, falta amigo y truco. Sombra terrible de González, digo de tu nombre para revocarte la gracia de ejercer el tonto arte de la fuga y plantar solo contigo y no hace falta que te diga amigo que duele sin boleros cada parte de tu todo pero no para llorarte ni mirarnos perplejos el ombligo mejor pensar que te llamó una voz para sumarte a la mesa inestable de la Biblio eterna, carpeta de dos. Nos faltaba uno que cante y hable, Borges Cruz contra Moreno y vos, avatares de un truco interminable. Es curioso, ¿no es curioso? Que en, en, en la enumeración de, de los directores de la Biblio, y las líneas, de algún modo se pueden detectar en las orientaciones que han regido a partir de los más, más importantes bibliotecas de, de, de bibliotecarios de nuestra institución, hayamos afilado a Luzac y a Borges y, y a Moreno Horacio. Horacio era la pata que le faltaba el truco. Bueno, nada más. Estoy muy agradecido de que me hayan invitado, que estemos acá y ojalá tengamos muchos motivos tan hermosos como estos para juntarnos otra vez. Buenas tardes.